Un día desperté en un mundo Un día desperté llorando Un día desperté riendo Otro día despertaré solo cantando Un día desperté en un mundo Que no tenía corazón donde la gente actuaba enloquecida ellos habían perdido la razón un día me desperté en un mundo que no tenía alma con una humanidad tan ambiciosa que ni todo el oro del mundo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 que para mí no tiene sentido lleno de gente lujuriosa y vil de corruptos y envidiosos resentidos un día ya no quise despertar y dejé de escuchar y ver me quedé viviendo en mi altar